¿Cómo quedó el municipio eh, en los cambios que hizo en el organigrama? ¿Qué determinaron? Uh -huh. Bueno, lo primero que tenemos que hacer una reestructuración para colocar al municipio a la altura del siglo XXI, como decimos. No es lo mismo hace ocho años atrás, cuando estuvimos. Y hoy ahora? en día, exactamente antes, necesitábamos ordenar las cuentas, empezar con una planificación que no teníamos uh -huh. y que en definitiva sabíamos que eh, el municipio debía estar primero como un barco confiable. Hoy en día lo es más de cinco nóminas guardadas y empezamos a trabajar fuertemente en esta reestructuración. Empezar con la industria del conocimiento, empezar con las energías renovables. Sí, pero empezar... en términos de, de nombres, usted sí. pidió la renuncia, finalmente renunció sí. y usted aceptó Fabián sí. Osotello, sí, que fue ejemplo. uno de sus más estrechos colaboradores y uno de los nombres lanzados para ganar la intendencia. Entonces, la pregunta es... ¿Cuánto tuvo que ver con que él fuera ahora adversario en las internas de Martín Bustos, que es su candidato, su delfín? Lo que te voy a comentar es algo que va a suceder el 2 de abril. O sea, Fabián va a dejar la intendencia a partir del 1 de abril. Uh -huh. Y el 2 de abril tenemos una inauguración de la plaza que está en el barrio municipal, la segunda más grande de la provincia de Mendoza. Uh -huh. La foto va a ser Fabián, yo y Martín. Juntos. Así que ahí está la pauta de la convivencia política que nosotros tenemos. Vamos okay. a estar los tres en ese lugar. O sea, usted sostiene que no tuvo absolutamente nada que ver su salida con el calendario electoral y con sus intenciones. Yo te tengo que decir una cosa. A muchos periodistas que me preguntaron por qué había hecho todo esto, le pregunté cuándo es la fecha de las elecciones. Algunos no lo sabían. Uh -huh. Porque la gente hoy no está pensando en las alguna? elecciones. Las elecciones las pensamos nosotros. Las elecciones las pensamos todos aquellos que estamos en el mundillo, en el núcleo duro, en el núcleo político. Uh -huh. Pero no aquellos que son los vecinos. Los vecinos están pensando en limpieza, el bacheo, están pensando en las luminarias y todo lo demás. Eh, y ahí es donde nosotros estamos apuntando hoy. Hasta el 10 de diciembre nos han elegido para actuar. Ahora, sin dudar de lo que sea la gestión, la tarea de Orozco, ¿usted nos dice que no está pensando en las elecciones? Yo te voy a decir una cosa, no lo estoy, porque la gente te va a votar por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer. O sea, yo soy un vecino más, no me considero un político aunque aprendí muchísimo en estos ocho años en la acera. Entonces, yo pienso como la gente, con sentido común. El sentido común te decía que hoy en día lo que nosotros necesitamos es esa transformación, esa reestructuración, a través de los cuales hoy en día sacamos, podríamos haber puesto una jefatura de gabinete, como tienen muchas de los otros municipios. Nosotros no la tenemos. Sin embargo, esa era como más o menos como la Secretaría de Intendencia donde estaba justamente Fabián. Hoy en día necesitamos una... Eh, diríamos una apertura hacia el siglo XXI en donde las ceras tiene que ser hoy en día el motor de la provincia de Mendoza. Estoy decidido a eso. Y es más, con va a venir justamente también el, uno de los chicos se va a hacer cargo de la Secretaría, así Matías. que lo tenemos. Sí, sí, sí, así que lo tenemos acá Un tenemos, del, Matías, del Pro, Martín, todos los Matías, Martín, está todo. Ahora, la versión que dan quienes fueron desplazados de alguna manera, usted les, hace, les aceptó la renuncia. Es completamente contraria. Ellos dicen, los que fuimos corridos del municipio somos los que apoyábamos. O a Guillermo Bustos o a Los Tello. Yo te voy a decir una cosa. No es así, porque si vos mirás, el el, diríamos, eh, aquellas personas que fueron desplazadas, entre 8 y 10 personas aproximadamente, no desplazada es un feo término. Está bien. Porque yo lo que te tengo que decir es que son es personas término? a las cuales... Eh, en este momento no necesitábamos justamente de, eh, diríamos, la actividad que estaban desarrollando porque necesitamos otras. Uh -huh. Aquellos que pintamos canas, yo siempre digo, como muchos de los que estamos acá, conocimos el televisor en blanco y negro, conocimos el televisor a color, los que están haciendo ahora no son de computadora, sino del celular, y el uh -huh. día de mañana va a ser la industria, la IA, justamente va a ser la parte de la inteligencia artificial. Son Tenemos que estar a la altura de las circunstancias, si no nos sirve. Hoy nosotros veíamos que, por ejemplo, venían al municipio Energías renovables, la parte del cambio climático, ¿a dónde las dirigíamos? No sabíamos, hoy sí, venían para hacer microturbinas en la zona de Payata para hacer medio mega y un mega, ¿a dónde lo ahora, dirigíamos? No sabíamos, ahora eh, sí. Eh, eh, ¿Las áreas entonces que se reestructuraron todas tenían que ver con que le quedaban viejas a la gestión? Sí, sí, sí, sí, sí, exactamente. O sea, yo creo que esa ha sido la palabra justa. Eh, que ¿Nosotras viejas a la gestión de la CET. Sí, Sí, sí, sí. Nosotros justamente tenemos un proyecto, un programa que lo hicimos en el Plan de Ordenamiento Territorial y en la parte de desarrollo que teníamos en ese libro azul famoso que fue premiado en el 2018 por, la... por el Ministerio del Interior de la Nación Argentina, a través de los cuales sabemos qué es lo que debemos hacer en 20 años en el municipio, independientemente de quién se siente ahí. O sea, Orojo, sí. Tengo que hacer un agradecimiento a todas aquellas personas que sí dejaron el municipio porque aquellas personas estuvieron durante siete años, y muchas de ellos conmigo, a través de los cuales en diferentes puestos, y a través de los cuales le tengo que decir, sí, francamente, uh -huh. que verdaderamente debo agradecerle. Hoy en día tenemos otro enfoque. Orozco tiene una, un enfoque de las eras para lo que queda del 2023, Así es. y un enfoque de las eras para por lo menos los próximos cuatro años, que en, obviamente quiere que le queden en, en el poder al radicalismo. Ahora la pregunta es, eh, ¿qué le faltó, por ejemplo, a Tello, para poder ser parte de ese esquema innovador? Que, ¿Cuál es el déficit de Tello para eh, quedar marginado de eso que usted planea para el municipio? Yo te voy a cambiar la pregunta. El por qué, el para qué y el cómo es una de las cosas que yo siempre digo. No es lo que le faltó, sino lo que nosotros necesitamos. Yo hoy en día tengo que estar de acuerdo a las necesidades del vecino, no a las necesidades mías y a las necesidades justamente de cada una de las personas que hoy me están rodeando. Pero usted entendió yo... que una persona en particular no cumplía las expectativas para justamente satisfacer esas necesidades. ¿Por qué? Pero por eso, por eso mismo, porque hoy necesitamos una... A ver, hoy en día, con Martín, por ejemplo, Gusto sabemos muy bien que es una persona joven, una persona que está encarando el famoso MTD que yo estoy haciendo. Con Matías, hoy en día, estamos trabajando muy bien. Él estuvo en la licencia de conducir y verdaderamente... Tacho, decimos, sí, sí, sí, eh, y él verdaderamente... Es árbitro y hombre del pro. Eh, no, hoy... árbitro, déjalo, sí. No, bien. No, en no, no, fue árbitro. no, no, No, no, no, olvídate No sé, justo olvidate. me tapa un monitor para no donde... No, no, no, no Creo no. que le fue bien si como no No, no, no, no, no, no. preguntarle a Alfredo Cornejo en los partidos que hemos jugado Cómo dirigió bien. No <ríe> Yo creo, prefiero a Martín que hace taekwondo Y hace un montón de karate Y, y que verdaderamente lo pudo usar de patobica Perfecto pero, pero no nos no vayamos <ríe> de la pregunta Bueno, acá lo que vos tenés que ver es que Son personas que en definitiva Han hecho una gestión En donde, por ejemplo, en licencia de conducir Han abaratado tiempos Sí Ah, no, Han adaptado costos, uh -huh. hemos trabajado fuertemente. porque. Pero me habla bien de Mostacho, yo creo que, sé que le faltó a Batello para estar. No, no, es, para que, estar. Es, que, es que yo te tengo que cambiar la pregunta, porque la pregunta es qué es lo que yo necesito, qué es lo que el vecino necesita. Uh -huh. O sea, la pregunta no es por qué has dejado. Yo voy a la parte del vaso medio lleno, y el vaso medio lleno hoy te está diciendo qué necesita el vecino. Uh -huh. Lo mismo que el candidato, ¿qué necesita el vecino? Yo siempre dije, joven. La persona que sea justamente dentro del equipo uh -huh. y una persona que en líneas generales sea profesional. Y eso es lo que el vecino me pide. El vecino no me pedía hoy en día una persona que tuviera 30, 40 años de militancia. No me pedía una persona lo que yo siento uh -huh. y ese es el contacto que yo tengo con el, con el eh... público. Para seguir un segundo en esto, en algún momento Julio Cobos, que es una persona en algún momento cercana a usted, hoy se habla mucho de una ruptura de esa relación, o por lo menos de un alejamiento, dijo eh, textualmente, eh, me preocupa mucho que el intendente descuide la gestión, así lo marcó él, y persiga a quienes fueron sus históricos colaboradores y quienes fueron fieles. Eh, digo, son dos acusaciones realmente feas, no sé si las sientes reales y, y qué no, responde a eso. ¿Qué no, le responde? No, no, lo primero que te tengo que decir es que él me escribió, que bueno, no lo tengo el mensaje ahora porque evidentemente era muy personal, pero me escribió ayer y me dice muy bien, muy acertada tu, eh, digamos, elección, tu decisión me puso. Eh, y yo le puse, y Dios dirá, sí, Dios dirá. Eso es lo más importante de todo. Para pelear se necesitan dos personas. Y cuando vos tenés algún problema, algún eh, problema dentro del vestuario, lo arreglás en el vestuario. No lo arreglás justamente públicamente. Así que nosotros nos ganamos con el más del 21% de los votos en el 2019 y en el 2021. Así que eso te da la pauta de lo que la gente piensa de nosotros. Yo te claro. vuelvo a comentar, el mundillo político y el mundillo del núcleo duro, como yo le llamo esto, es sí. una cosa. Los vecinos son otra. Nosotros tuvimos con más de 3.500 vecinos en estos últimos siete días, y te puedo decir en dónde. Pero verdaderamente vimos el calor de la gente. Vas a ver incluso un video sobre eso. Seguro. Más de mil personas en la parte de la Sierra de Carnaval, por la parte de, de, de, de, de la, por ejemplo, la agrupación que nosotros tenemos boliviana en el Parque de la Familia. Tuvimos más de 200 personas con respecto a la parte de las paisanas en el campo histórico. Tuvimos más de 650 personas con las líderes pastoras, mujeres, porque estábamos celebrando justamente el mes de la mujer, claro. tuvimos más, por ejemplo, en la plaza departamental, sí. se repartieron 650 cupones porque teníamos ahí también el hecho o de sea, las mujeres y fueron más de 1.500. Me, me marca que incluso con todo esto que pase, que por ahí nosotros, es verdad, vemos más que, que el resto de la gente, incluso se demuestra un banque. Ahora, hablando de ese banque, me interesó eso de que lo llamó, le, le mandó un mensaje a Cobos, ¿lo respaldó? ¿Le dijo, me gusta esto que estás haciendo? Mira, no lo tengo ahora el mensaje, pero refiero Pero respecto a, así, que, a, a, la no así, a la decisión de reestructurar estructura y al hecho de conversar justamente con, con Fabián. Yo te vuelvo a comentar, ¿dónde está la convivencia política? Acá no hay pelea, para pelear necesitas dos, sí, yo no peleo claro. con nadie, uh -huh. ni siquiera viste con... vos me vas a ver que generalmente cuando hay alguna discusión o algo por el estilo que se pueda crear, yo no contesto, sí. porque yo contesto verdaderamente cuando lo amerita la situación, yo no estaba peleado para nada. Y con respecto a Fabián lo vas a encontrar junto con Martín, que es mi candidato, lo vas uh -huh. a encontrar... Eh, el día 2 de abril en la plaza. Ya Fabián no está en funciones. En el caso de, de Martín, que es mi heredero en el sentido de que está eh, como presidente del Consejo Liberante, y vamos a estar los tres en la foto. Después te la mando, Julio. Y por su, por, gracias. Yo te digo Julio, por lo que dijo Agustina. Vos no bueno, me digas sí. Brosco, decime Daniel. En todo no, caso, usted vio que yo. Al Yayo, Yayo eh, le decía Yayo. Fuera del aire, no, yo no, no. Voy a ver que sí no pero va a haber que hay una discriminación. Al aire recién estaba hablando no, de a la Yayo. Dijo Yayo. Y dijo Yayo. Ah, bueno, está bien. Agustín, sí, el, perdón, dije, entonces. El señor Piano Suárez. Eh, ahora, esto que decía Cobos, entonces, obviamente que usted lo defiende completamente: eso de descuidar la gestión y encima perseguir a gente que fuera. Eso la... lo tiene que hacer el vecino, el que vive en las ceras. Uh -huh. ¿Pero usted qué dice respecto a eso? El que vive en las ceras te lo va a comentar y te lo va a decir también con su voto. ¿Prefiere no responder a, a no, esas no, dos No, no, es que yo no estoy respondiendo, sino que yo lo hago con los hechos. Uh -huh. O sea, yo soy un tipo que en líneas generales con sentido común trabaja con sentido común. Bien. El sentido común te dice lo que el vecino necesita y el vecino quiere. No lo que pueden llegar a decir... Eh, diríamos en, en algunas personas que están claro. relacionadas con el mundillo político. Es cierto que eh, para la gente muchas de estas cosas que no son trascendentales, que no terminan siendo determinantes para sus no. vidas, pero que son parte de la política. E e incluso mucha gente está señalando que estos cambios responden a ese mundillo de la politiquería y no a la política pública. Yo digo que que no. usted dice todo lo contrario. Yo te digo que no, porque mañana lo vas a ver, el 2 de abril lo vas a ver entonces juntos. Eh esto que se marca y a veces sin fundamentos ¿Sí? o, o por lo menos sin fundamentos palpables de los primeros cuatro años de Orozco fueron una cosa, los segundos no fueron tan buenos yo no, no puedo verlo porque no vivo en las aceras, más allá de que claramente vengo todos los días a las Heras, pero por ejemplo lo escuchaba en, en el programa de Agustina ayer en New Will. ¿Sí? ¿esto es así? ¿usted lo ha escuchado que se dice que la segunda gestión no fue tan buena como la primera? Yo te voy a decir una cosa, si yo he hecho los cambios estructurales necesarios justamente para eso, para tratar de relanzar a, la, a las Heras independientemente de lo que yo haga yo no soy un tipo que en líneas generales te va a cortar una cinta salvo el 2 de abril porque fue una plaza que tiene 4 hectáreas y es la segunda más grande después de la Plaza de Independencia. A mí me vas a encontrar con planes y proyectos de acción. Cuando yo te digo el MTD, mejorar, transformar y desarrollar, te vas a encontrar con la ruta 99, que es una ruta con doble vía que va a comunicar con la favorita de la zona del Chayao, hecho con vialidad provincial con la anuencia justamente del municipio. La parte del acueducto con las 84.000 personas que van a estar con la parte del Chayao después de 40 años que no tienen agua. Ya van a comenzar con las cisternas en la parte del Sallao, pero están sí. comenzando con la parte de Alto Godoy, porque el inicio de obra lo tuvimos en enero. Y eso se va a hacer dentro de dos años. La ruta 99 igual. El metro tranvía. Estuvimos conversando justamente con Antonio, o sea, conversando en el IPB y estuvimos conversando con la parte, diríamos, de, uh -huh. de Natalio Mema, y sabemos muy bien que eso va a ser hecho dentro de dos años. Pero todo el equipo, todo eso lo hizo el equipo dentro de estos ocho años. Y lo va a inaugurar el próximo intendente. Esas son políticas de Estado. Eso es lo que le queda a la gente. A la gente lo que va a quedar y lo que se va a recordar es el metro mía Le va a inaugurar otro intendente. Lo va a inaugurar justamente otro gobernador. Uh -huh. Pero eso es lo que le quiere la gente. La gente no quiere... Tenemos que tener sentido común. Y la gente no quiere la realidad, diríamos, de, de este de la político, pelea, chiquitita, de la por el pelea chiquitita y pelea y todo lo demás nosotros hoy tenemos que pensar en qué le Ahora, dejamos a la gente en algún momento se habló de que usted eh, impulsaba fuertemente la candidatura de Janino Ortiz y de, bueno, de hecho se la vio muchas veces este, se ponderaba su trabajo dentro de lo que es la gestión ¿eso está totalmente caído desde el momento en el que usted elige a Martín Bustos como su candidato? Sí es así, yo te quiero decir una cosa eh, hubo muchas cosas que dijeron que yo había dicho y que en definitiva eh, si yo te digo, si propulsé a una persona uh -huh. y ella lo merece... ¿Sabés por qué lo merece? Porque es una excelente militante, una excelente persona, es ejecutivamente... Y te voy a comentar algo que ojalá uh -huh. que no caiga mal a quien escribió una carta... ...pero estaba leyendo una carta recién uh -huh. de una persona que es un director... ...que ha sido secretario de gobierno del gobierno peronista durante el Guillermo Amstu... Uh -huh. ...y Alejandro cuando le escribe esto dice... ...nunca he tenido eh, el placer de trabajar tan fuertemente y tan ejecutivamente como el que hoy estoy haciendo en la Secretaría de Gobierno. Te digo que me impactó muchísimo, porque lo dice un peronista, lo dice una persona que ha estado también en la Secretaría de Gobierno, y eso a vos te da la pauta del territorio, y te da la pauta de que mucha gente podría haber sido candidato. Yo le elegí a Martín, ¿por qué le elegí a Martín? Como dije, joven, dentro de los 40 años, estamos tipo Arjona ahí, ¿viste? Así que, <risa> profesional, que ahora justamente tiene la tesis de la licenciatura y por el otro lado, la parte, digamos, de, de esa militancia que tiene, ha sido también secretario de gobierno de las funciones. Yanina, claro. en definitiva, te digo, pero se lo merece mucha gente. Ahora, ¿usted le impulsaba? impulsado? ¿Por qué se deja de impulsar a Yanina? No, es que yo no la impulsaba, sino que la gente me lo pedía. Y yo nunca lo dije. Yo dejé jugar a muchos. Uh -huh. Cuando Guillermo me pide quiero jugar, le dije que sí. Juan Manuel Felice cuando me dice quiero jugar, le digo le dije que sí. Nosotros hoy en día estamos democráticamente hablando. Yo a nadie le corté y a mí me dicen, che, hubo muchas internas y todo lo demás. ¿Crees que tiene una cosa? Eso es la parte democrática. Es lo que nosotros debemos saber hasta dónde llega y cómo llegan, y cómo se manejan. O tengo... sea, pues usted no, eh, desmiente haber impulsado particularmente a Janine Ortiz, como tanto se dijo. No, no, no. Para no, usted la dejó la gente, correr tanto como otros. Fue la otros. gente, fue la gente. Pero la gente, que le decía? Pero la gente, pero yo te, yo no tengo que hablar de eso, lo tiene que hablar la misma gente. Y la misma gente, si vos haces un encuesta o haces algo, te vas a encontrar que era una persona que estaba muy presente, era una persona que eh, en líneas generales, independientemente, viste, de... De lo que uno puede llegar a decir personalmente, si no te digo en la parte ejecutiva. Eh, o sea, las es, encuestas le daban, bien le, bien le, daban, y, le daban muy bien al señor Ortiz. Muy bien le daban, le daban muy bien. Y entonces la decisión de ir particularmente con Martín y no con ella, ¿por qué se da? Más que nada porque yo necesitaba a alguien que en el caso del MTD uh -huh. supiera cómo estábamos realizando. El MTD es mejorar, transformar y desarrollar, que no solamente la parte diríamos de la de infraestructura, es mejorar la calidad de vida del vecino, transformar su realidad y dignificarlo. Y, y esto que se dice que por lo menos tiene sentido, tiene asidero de que venía desde arriba el pedido de que no fuera ella la candidata no. y otra que para mí no tiene tanto sentido, que es no. que el propio comité departamental de la UCR no. también le pedía que no nunca. fuera porque no tenía consenso. No. Lo, miró ¿Eso es la, lo miró en televisión, pero me ha pagar la sí. justa la... ¿No le Yo pidieron digo, desde arriba, nunca, desde Suárez Cornejo, nunca, que sea en cambio? Nunca, y te lo digo adelante, nunca, ni Suárez, ni Cornejo, ni nadie del comité me pidió justamente que bajara alguien.